Hostia, estos hijos de Putin. Han dejado el Windows 11 sin la opción que aparecía en la barra, para eliminar un archivo permanentemente, sin pasar por la papelera de reciclaje. Afortunadamente hay una solución. Usa este atajo de teclado después de seleccionar el archivo con un clic izquierdo de ratón. Pulsa tecla de mayúsculas y tecla Delete, o suprimir, al mismo tiempo. Mayúsculas y suprimir a la vez. Confirma la operación y listo. Déjame un like y un comentario, por favor.